Soy yo, Pau, y soy arquitecto. A mí me gusta pensar es que mi trabajo sirve para mejorar la vida de las personas. Como mínimo intento que su vivienda, pues que les pueda hacer más fácil la, la vida. Cuando creamos espacios para que la gente viva y pase sus vivencias en ellos. Finales del bachillerato hacíamos algunas asignaturas, hacíamos las imágenes en, en tres dimensiones o objetos en tres dimensiones y, y esto me ayudó a pensar que, que me gustaba este mundo de, de intentar crear, a partir de lo que yo imaginaba, a crear objetos en, en tres dimensiones, y por lo tanto reales. ¿no? Eh, yo digo que, que, que creamos, que intentamos crear, que en algún momento jugamos a ser Dios aunque después se nos bajan a la tierra las normativas, las exigencias del de promotor, del propietario, que, que evidentemente te marca lo que él quiere, pero todo este paso que nos permite la arquitectura, que no es solo realizar un proyecto en 3D, sino que es dominar un proyecto desde el inicio um, hasta el final acabado, esto es lo que a mí me motiva más para hacer la arquitectura. Lo que más me gusta es pensar que eso que voy a hacer al final se va a plasmar. Y una cosa que hemos hecho sobre un papel, o sobre una maqueta, o sobre un, un, un render, una imagen, va a ser un edificio construido que va a durar un tiempo, y que cuando pases por allí, eh, es, a lo mejor un poco es egocentrismo, ¿no? por mi parte, pero realmente creo que, que a mí me satisface pensar que esto lo he pensado yo. limitaciones a la hora de proyectar, no podemos hacer lo que en la carrera cuando estudiamos arquitectura. Sí que lo miran un poco, pero a veces creas cosas, mmm, tienes más libertad de creación cuando vas a la experiencia profesional. Esto estás cuartado por muchas cosas. Aprender a mirar la, la arquitectura. Enseñan en la facultad uh, el resto, toda la experiencia, la normativa, lo que se puede hacer, todo esto lo aprendes en, en tu experiencia profesional. Pero también es importante tener unas habilidades espaciales de imaginar dentro de tu cabeza con todos los uh, elementos que aportamos, que tenemos que poner en una construcción, cómo va a finalizar esa construcción. Y como última, si te dedicas a mi campo, que es el que hacemos mucha vivienda familiar. Uh, si tienes algunos conceptos de psicología no está mal. Si eres arquitecto puedes realizar la arquitectura uh, en cualquier parte del mundo porque la tecnología lo permite. Uh, la parte del despacho la puedes realizar en cualquier corte, en cualquier sitio, en cualquier sitio del mundo, en cualquier... Uh, un despacho profesional, en tu vivienda particular Sí que el seguimiento del proyecto, si tú también te cargas la dirección de obras, que es lo que a mí me gusta también, poder controlar que lo que has hecho el proyecto se lleva a cargo, uh, eso es más difícil, porque tienes que tener una infraestructura más importante para hacer esto. Si tú no tienes la carrera de arquitecto, uh, no podrías firmar los proyectos, pero por formar parte de un despacho y tú tienes una especialización eh, en imágenes 3D, en, en maquetas, uh, en estructuras, haciendo ingen una ingeniería y calculando estructuras sin ser arquitecto. En delineación, si tú quieres, lo que quieres es trabajar en un despacho y realizar los proyectos, pero no firmarlos tú y pronto. Tienes varios campos donde puedes estudiar y formarte, ¿no? Sí, la, la profesión está cambiando en, en, por, la dif, por la proyección o por la diferente tecnología que se va aplicando. En un caso sería a la hora de dibujar los edificios, que cada vez más se utilizarán técnicas BIM, que es que no haces planos, planos, Sino que tú trabajas el, el proyecto en tres dimensiones, esto está llevando una, un cambio a la hora de trabajar. Y por, y, y por otro lado, perdón, a uh, otras tecnologías que se tienen que incorporar a los, a los edificios, uh, que son todo el concepto de sostenibilidad, todo esto está creando una revolución un poco, y porque la idea es esto, que los edificios sean cada vez más eficientes y de consumo casi nulo. Y creo que es muy importante que te guste tu trabajo, en cualquier ramo, o sea, es, es, para mí es la cosa esencial para que tú, pienses, o sea, para que tú estudies una cosa u otra. Ah, te puedes equivocar, porque puedes tener una, una desinformación o simplemente pensar que eso que harás realmente no es lo que al final acabas haciendo. Y otro, puede ser una frustración, pero tú de inicio tienes que saber que, que esto que tú pretendes hacer, te va a gustar, te va a gustar.